Uno de los puntos estratégicos que hemos detectado para favorecer la digitalización del sector y sobre todo teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos con las consecuencias derivadas de la pandemia que ha supuesto en el sector social es la formación. A lo largo de estos últimos años se han acercado a nosotras muchas organizaciones planteándonos sus dudas o su desconocimiento acerca de lo que significaba la transformación digital o sobre qué pasos debían seguir para, para iniciar este proceso. Y nos parece importante que entidades como la nuestra, que ya tenemos cierto recorrido y experiencia en este proceso de digitalización, sirvamos como ejemplo para que otras entidades puedan comenzar estos procesos y hacerles entender y compartir que digitalizarse no es solo utilizar una red social, tener una web o usar un CRM, sino que digitalizarse debe entenderse como algo mucho más global de, dentro de la organización y que es, simplemente es el utilizar la tecnología para hacer mucho más fácil y mejor nuestro trabajo y, por tanto, que éste tenga un impacto muchísimo mayor. Lo que hemos visto a lo largo de estos años es que el sector social es un sector que sigue teniendo unas formas de trabajar muy precarias y en ocasiones muy ineficientes y precisamente por ser el sector que trabaja para acabar con los grandes problemas que existen en el mundo debería ser el sector que más eficientemente trabajara también porque la mayor parte de las organizaciones sociales tenemos muy pocos recursos y es importante que podamos optimizarlos y sacarles el máximo partido para lograr con ello generar el mayor impacto posible. Y esto solo lo permite la tecnología.